A una persona a la que valoramos muchísimo, un luchador de la vida, un hombre que a pesar de todas las circunstancias que se han planteado sigue en su empeño de hacer teatro, sigue en su empeño de que esta, esta maravillosa expresión artística eh, pueda continuar eh, vigente en nuestro país. Ha hecho escuela, trabaja muchísimos años, él nos va a contar eh, un poquito de, de esa historia. Un gustazo realmente recibirlo acá a Daniel González. ¿Cómo estás Daniel? Oye, gringo, gracias. Es un milagro estar hablando contigo, ya lo habíamos hablado la otra vez. creo que la última vez que hablamos fue por Zoom, cuando salía del problema del COVID. Que era tu cumpleaños, te llamamos para felicitarte por tu cumpleaños. Estuviste ahí, ¿no? Sí, he estado en la delgada línea entre la vida y la muerte, ¿no? 25 días internado. Lo que más te venía a la memoria son las guaguas, ¿no? Mis guaguas son pequeñas todavía. Mi chiquitita tiene... recién va a cumplir tres años la grande tiene 13 recién, entonces en ese momento, recuerdo las palabras de un amigo que tenía don Cacho Mendieta, que cuando volvía de los Estados Unidos le vino el problema cardíaco, entonces él, él nos contaba que cuando estaba en la camilla, lo primero que le venía a la mente, su hijo, ¿no? mi hijo me necesita, ¿cómo no me puedo morir, y me pasaba lo mismo, mis hijas me necesitan, mi esposa no me puedo ir, pero tú sabes que en ese lugar, en ese momento, estás en manos de Dios nada más. Y gracias a él es que estoy acá, soy, un, te soy una, un testimonio de que Dios existe, ¿no? Gracias a él estoy acá y gracias a ustedes que me han apoyado con las campañas, la gente que ha orado por mí en algún momento, que me ha apoyado moral y hasta económicamente, soy muy agradecido por eso. Definitivamente, eh, la vida te ha dado una, una nueva oportunidad, ¿no? Y sí, eso, y, sí, y hay sí, que aprovecharla. Sí. Eh, sigo siendo un conana del teatro como que lo has dicho así, pero esa es la verdad sigo haciendo teatro sigo haciendo shows, revistas, sigo haciendo los personajes, o sea, soy pues conana como se dice, hay, ¿no? hay que serlo porque si no, de otro modo no se explica en una pandemia como la que tenemos en los tiempos del internet, las redes sociales los canales de televisión, donde el teatro prácticamente daría la sensación de que casi casi condenado a, a su desaparición, pero no no, no, no es tan así, el otro día estábamos con un colega tuyo, Raúl Villarreal, que venía también un poco a, a presentar su, su material que tuvo la semana pasada en el Teatro mm. Municipal, tú y estás con un motivo parecido, después vamos a charlar de eso, pero eh, a él también se lo preguntaba y le decía, ¿qué siempre te da el teatro para que tengas que insistir con esto? ¿no? Es, es tremendo. No, es que más allá de que uno lógicamente es el de, de, de lo que vivo porque no hago otra cosa, bueno, mi esposa tiene una pizzería que le ayudo en eso. Pero es, es, es ese gusto por estar en el teatro, esa magia de, de subir a un escenario, de interpretar personajes, de hacer vivir historias, de que la gente en algún momento diga, oye, gracias al teatro mi esposo ha cambiado, alguna vez me ha pasado eso, ¿no? de que ha visto una obra y que mi esposo ha cambiado gracias a eso, de poder seguir enseñando a nuevas generaciones y ver esas generaciones que hoy en día hacen teatro, hacen radio, en algunos casos están haciendo televisión, alumnos que he tenido, porque son 26 años ya que doy tal, de formación 26 teatral, años. 26 años, teatro, 36, 36, 36, años, 36, años 36, 36, y con el elenco 31, con Talía Producciones, entonces toda una vida, yo la verdad gringo no sé la, qué, ¿qué otra cosa ¿Qué yo podría hacer, ah. sí. en un momento, aunque no creas he pensado, dije a ver, qué tal si lo dejo así, he pensando, ¿no? a qué voy a hacer, qué me voy a dedicar, y, el, y mi, maestro, no, mi maestro David Santalla alguna vez dijo, eh, actor que no está entre bambalinas va muriendo de a poco, y esa es, la, esa es la verdad. Cuando le agarras el gusto a esto, te gusta, te encanta, es tu forma de vida, estar en los ensayos, estar creando en la computadora nuevos personajes, nuevos sketches, etcétera pues es, agarras y, bueno, es, es tu vida. Y la verdad no sabes qué otra cosa hacer. ¿no? Definitivamente. En ese andar... Estás ahora justamente preparando un material para estos días, ¿no es cierto? Hoy justamente hoy, es, el debut. Hoy hoy es, es el debut. Hoy es el Mira, debut, te sí. hemos hecho trabajar temprano, vas a disculpar. No, no, no, no a mí disculpas. me encanta, y además sí. verte, estar contigo es una amistad de tantos años. Cierto. Nos ha ligado un poco este arte en algún momento, tú también cierto. has hecho en algún momento teatro. Fue generoso el teatro al, al acogerme <risas> No, pero es brazos. una hermoso. yo ves sí. que la veo, porque la, me encanta ver a veces teatro ahí en las redes, Es que la veo... Verla, Doña Mary Rada, es, es, es increíble. Doña Agar. Doña Agar Gar, Doña Gar de los. ¿no? Doña Agar de los. El, no. el cacho. El Roger León, que se nos ha ido ya, hermano. Roger León, una pena. Se nos ha Nuestro ido querido también. querido doctor Roger. Eh, Cala, Calaumana, Calaumana ¿no? que todavía sigue haciendo. Rodolfo, Rodolfo. Rodolfo Calahumana. Eh, las, las hijas de Doña Agar, por ejemplo. No, claro. que que recién, bueno, cuando falleció de ganar estuvimos con ellas y siempre tienen un grato recuerdo de su Correcto. paso también por el teatro, porque ellas ya no hacen teatro ninguna. Correcto. Bueno, estaba José, ese día Estaba José Zapata, Zapata el, el Willy, Willy, Willy Castro. Willy Castro. Sí. Y algo que me agrada de esa obra es verlo al David Castro, que entra con su charanquito ahí, que <risa> no era el David Castro que ahora es, te das cuenta. Claro, claro. Y así hemos comenzado todos no en algún momento en este mundo del arte. Lindo. Y tú has hecho en esa época, pues, eres un, un furor en la televisión, <risa> Ay, ojalá. con tus canciones y con todo Cierto. eso, lo, lo que ahora eres como periodista, bueno, ¿no? Bueno, buenos momentos. Eh, estás entonces hoy comenzando una hoy, temporada. Hoy arrancamos, hoy nos quedamos hoy, mañana y el jueves en el Teatro Municipal, Alberto Saavedra Pérez justamente, con un show que se llama Genial, así se llama el show. Genial. Genial, así se llama el Tal show. como, como sí, suena. genial, así ya. se llama el show, ya. donde voy a hacer variedad de personajes, está el Rigucho, por ejemplo, está el Mochito, lo estoy, güey, doña Remiglia, van a estar los taparacos, por ejemplo, haciendo de las suyas. Es un show de varios, varios sketches, de varios sketches. No es teatro, es show, es una revista teatral, básicamente. Ajá. Son varios sketches, varias rutinas humorísticas. La gente me estaba extrañando mucho en este estilo porque hace tres años que no hago un show. ¿Estás ¿sabes? volviendo? ¿De tres, de, de tres, años, a, tres a, años? Hacer show. Hemos estado haciendo más teatro, pero ahora show después de tres años. ¿Ya? Así es que amigos, los esperamos hoy, mañana y el jueves en el Teatro Municipal. Las entradas se venden desde las 3 de la tarde los tres días, hoy, mañana y el jueves. Correcto, también. es una función por día, ¿no? Una función por día. ¿De 19.30? A las 7 de la noche. siete de la noche. 17 puntos 0. en el Teatro Municipal. Sí. Correcto, es para todo público, ¿no? Pero lógicamente, Puede ir la que familia, sí. para la familia, para todos. los niños, familias, etcétera. Todos, ahí. todos. Desde más chiquitos hasta los más grandes. Tengo un personaje que es el mochito que digamos en un momento es el que más me dice no, es un niño muy travieso, me dice pero ahora aunque no creas el mochito está hablando de lo difícil que es ser ser, ser hijo de fin de semana. ¿No? A mucha gente le ha tocado eso, los papás se separan y los niños lo ven al papá solamente los sábados y domingos. Cierto. Entonces el mochito que es un niño está hablando de eso y él dice, no, por culpa de mi tía la chismosa es que yo soy ahora hijo de fin de semana. Esa es, a, es a mi tía chismosa y solterona. ¿no? Está contando toda esa su historia el mochito y, y además de ser, digamos, muy reidero el número, es muy reflexivo también, ¿no? Interesante. Y así, varios personajes que tengo que están. Esa es la locura, ¿no? Cambiarme, ponerme el rigucho, la, la remigia, el mochito, el estoy, güey. Estoy haciendo de un predicador. Estamos haciendo un poco de humor político. O sea, es un show completo, completo. Bienísimo. Y tienes un elenco, ¿no? Y vemos justamente mucha gente. Seguramente muchos jóvenes, ¿no? Producto de, de, sí. de, tu, de tu escuela, ¿no? De sí, tu, De tu mano, por decirlo de una manera. Sí, está Richard Loáez, está mi esposa Caro, Demita Bustamante, William Flores, Walter Lange. Laura, Liz Amaru, Gabriel Velasco, Efraín Jerez. La que está con la podera de Queen es mi hija, que también actúa conmigo. Mira. Ella es la que tiene 13 mira, años. Sí. Mira. Está Israel Villa también. Y la chiquitita, la de 2, 3 añitos, ya está queriendo subir al escenario. Mira, igual. mira, lo que se hereda no se hurta, <risa> dice, ¿no? Sí, y dime sí, sí. una cosa, tu hijo es la primera vez que sabe a tablas no, o ya... No, no, ya desde sus 4 años. Actúa. Ya, ya, ya tuvo... Si ella se queda haciendo teatro ya, definitivamente, va a ser el referente más joven del teatro en Bolivia. Mira. Doña Mary Zara justamente había comenzado a los siete años. Imagínate. Entonces, ella era el referente más, más de, de, una, de una mujer en actriz que comienza a lo más joven, pero mi hija comenzó a sus cuatro. O sea, que si ella sigue, como ahorita está medio que en la edad del burro, como conocemos, por ahí algún día se le ocurre decirme, no, ya no quiero hacer teatro, papá, yo voy a respetar eso. Pero si sigue haciendo teatro, a sus cuatro años ha comenzado. ¿no? Buenísimo. Daniel, entonces reiteramos la invitación, hoy, mañana y pasado mañana en el Teatro Municipal. El Yo futuro. me acuerdo las temporadas de antes eran pues dos semanas, ¿no? hablando de esos tiempos. Sí, sí, dos sí. semanas te daban el teatro, Exacto. hoy tres días. Hoy tres días. ¿Una vez al año? Una vez al año, no Tremendo. hay dos. Pero bueno, en fin, somos conscientes de que eso es lo que ya hace muchos años nos hemos acostumbrado. Ojalá que construyan más teatros, es lo que siempre estamos diciendo, que construyan. Ayer pasé y con mucha pena vi que el Teatro México ya lo están abriendo y no es esto ir en contra de los cristianos, sino ya a una congregación. Se ha perdido ese tan lindo espacio que tantas alegrías le ha dado al teatro y no solamente al teatro, a la televisión, acordate los sábados, sábados populares, populares ahí. Seguro, seguro. Entonces eh, ya, ya pasó a, a, a la historia para el teatro. Ojalá que en algún momento los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales le echen ojo al Tesla, por ejemplo, o al Princesa, que ahora está en venta, el Princesa. Ah, lo están vendiendo el están, lo Cine vendiendo Teatro Princesa, cine teatro un hermoso princesa. edificio, ¿no? Exacto. Allá en la calle sería la General San Ginés y, y la Comercio. Esquina con Comercio, Exacto, ¿no? Es todo entonces, ese pasaje. Ojalá que en un momento las autoridades piensen de que ya es, digamos, hasta vergonzoso que para La Paz haya un solo teatro con todas las condiciones que tiene el Teatro Municipal. Seguro que sí. Eh, te vamos a una fotografía que queríamos justamente compartir contigo porque, Bien. mira, da la casualidad hoy, Daniel, no sé si tú lo tienes presente, que hoy es el cumpleaños de este señor, al que, al que <ríe> ahora lo van a ver, ¿sí? Seguramente, ¿quién no lo conoce? A este personaje, a este señor, a este, a este gran hombre del teatro, del cine, eh, director, actor, el gran David Santalla, ¿no? Ah. Eh, hoy está de cumpleaños, David. 83 años está cumpliendo David. ¿Lo llamaste, lo saludaste, hablas eh, con no, él? Lo, claro, claro. Es más, hace un tiempo atrás hicimos varios eventos cuando estaba muy delicado de salud. Eh, te cuento que entre las anécdotas que tenemos, siempre le regalábamos un hueso al David en esta uh -huh. fecha. Sí, uh -huh. Un hueso envuelto. ahora Por lo de San Roque, <risa> por mi lo de San Roque sí. Mira, mira, ahí está eh, David con, con algunos de sus personajes. Eh, reconozco al Toribio, al Enredoncio, a la, la, la, la, la abuela, a la abuela y la, la salustiana, la chulita. ¿Qué capo, David? Eh, había anunciado que iba a volver, pero después poquito después dijo que no. su salud. ¿Ha trabajado este fin de semana? ¿Te cuento? Ah, está trabajando. Ah, ha hecho, está ha hecho trabajando. una obra que se llama la, la Emilia en la cuarentena. La cuarentena de la Emilia. Ha estado en el 16 de julio. Ah, qué este bien, fin de semana. Qué bien, mira. Sí, mira, sí, mira y hoy es que está de cumpleaños David. Cuánto, está cuánto el David. Cuánto me alegra y, por supuesto, un abrazo grande al, al gran David Santalla... Al que lo conocemos hace tantísimos años. Sí, ha sido con quien he aprendido tanto. Casi seis años de mi vida he trabajado con él en Santallazos. Hemos conocido gran parte del país. También un abrazo para el maestro David Santalla, que hoy está de cumpleaños. Mucha gente cree que le hacemos bromas al decir que es San Roque y que es el cumpleaños de David, pero no, nació el 16 de agosto de 1939. Mira, lo tienes presente. Y me acuerdo bien porque es el mismo año que nació mi mamá. Mira. Sí, qué pues, hubiera tenido la misma edad, bueno mi mamá ya está en el cielo, pero yo hubiera tenido la misma edad, 83 años está cumpliendo el violencia Seguro, hoy la vas a descocer en el Teatro Municipal, seguramente pensando en tu mamá, pensando en el David, pensando sí. en que la vida te ha dado una nueva chance y no la, no la vas a desperdiciar No, para nada Mucha mierda Gracias hermano, oye qué palabras, Qué lindo, gracias Que vaya todo bien Gracias hermano Esta noche, 1900 Teatro Municipal, y si no pueden esta noche, pues que sea mañana y si no jueves. pueden, ni esta noche ni mañana, pasado mañana. Tres días tres días, tres días tres días. Tres días, que es oro normal. en polvo en estos tiempos. Eh, que tengan mucho público, mucho éxito, querido gracias, Daniel. Gringo. Y aquí Qué siempre lindo. a la orden para, para hablar de estos temas y de otros que, gracias, que te interesan. Qué ¿sí? lindo verte, realmente es grato, porque más allá de esto es una amistad linda la que nos une de tantos años. Definitivamente. Gracias, Gringo. A ti las gracias y otra vez mucho éxito. Gracias, hermano. Daniel González con esta invitación. Genial, así es como se llama, 16, 17, 18, empezando hoy. Mañana y pasado mañana, Teatro Municipal, la sala más bella que hay aquí en La Paz, estará cobijando a Daniel y a su elenco. Acompáñenlo, va a estar buenísimo, se van a divertir muchísimo.